UADC informa, vinculación. La Universidad Autónoma de Coahuila se integró al Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso y la Obesidad en el Estado de Coahuila de Zaragoza, compuesto por dependencias gubernamentales e instituciones de educación. El comité trabajará en reforzar las políticas públicas orientadas a tener un Estado con ciudadanos más sanos y fuertes, a través del desarrollo de acciones concretas dirigidas a la infancia y juventud, como una estrategia de prevención. Calidad académica. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas convoca a profesionales en el área de matemáticas o matemáticas aplicadas para ocupar una plaza de profesor de tiempo completo y desempeñarse en los programas educativos del plantel. Los requisitos son título de licenciatura en matemáticas o matemáticas aplicadas, grado académico de doctorado en ciencias matemáticas o área afín y experiencia comprobable de al menos tres años en docencia de nivel licenciatura. La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 24 de noviembre de 2019. Para más información Comunicarse al teléfono 844-414-4939. La Coordinación General de Educación a Distancia invita a registrarse para estudiar los programas de licenciatura en la Administración de Empresas, Contaduría, Negocios Internacionales y Recursos Humanos, modalidad en línea. El registro permanecerá abierto hasta el 29 de noviembre a través de la página www.cia.uadc.mx. En esta modalidad, el estudiante puede llevar los cursos a su ritmo, por lo que se estima que llegue a concluir sus estudios de licenciatura en un tiempo de tres años o tres años y seis meses. Para más información, comunicarse a los teléfonos 844-410-9954 y 844-414-8102 o a través de la página www.cged.uadec.mx Cultura para promover entre la comunidad las tradiciones mexicanas, la máxima casa de estudios celebró el Día de Muertos a través del Centro Polivalente Francisco Villa al Poniente de Saltillo. En esta ocasión se contó con la participación del Jardín de Niños Amalia Lesa González y la colaboración de alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades, licenciado Salvador González Lobo, prestadores de servicio social y voluntarios. Se montó el tradicional altar de muertos, se elaboró un tapete de acerrín alusivo a la Catrina y se presentó la rondalla formada por alumnos del Centro polivalente La Orquesta de Guitarras de la Escuela Superior de Música presentó con gran éxito un concierto de gala para financiar su participación en el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra en Jalapa, Veracruz. El festival cuenta con una amplia programación que involucra artistas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Costa Rica, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Córdoba, Veracruz y Oaxaca. La Orquesta de Guitarras desde hace 18 años se ha presentado en diversos foros y festivales del Estado y del país, como el Festival Internacional de Guitarra de México. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.